Claro, se ha determinado que en la medida que han aumentado las pruebas, también se han detectado una mayor cantidad de contagiados. La verdad es que este virus ha arropado el país, por suerte, para nosotros, pero uno no puede ser egoísta de que, que uno sentirse bien de que aquí, en la provincia de Duarte, haya reducido. Pero si sí, en los otros pueblos está eso en una forma tan terrible, uno se siente mal porque uno lo que quiere es que en el país dos, se tenga. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Sí, muchas gracias. Mira Omar, estaba ahora en una ornamentación en Villarriba, que esto fue de Pampanante, Franky Romero tigio, y ese equipo. Eh, una, eh, juramentaron una playa de dirigentes del PLB. ajá y eso no cabía la gente aquí en Fantasía Bay de Villarriba eso, eso fue una cosa terrible pero yo no he visto una cosa así nunca bueno, y después de todas esas encuestas eh, eso, eso se ve, veía venir a... este Frankie Romero un tsunami este hombre un tsunami, gracias señor pues muchas gracias hermano eh, bueno este me dijo el amigo que me llamó el día aquel, de que detrás del estadio se había acumulado mucha basura y que tenían días, que no recogía la basura, me dijo que inmediatamente él llamó de manera pública aquí, fueron los camiones y recogieron la basura y que se sentía muy contento. Ahí me mandó un mensaje dándome la gracia y qué bueno, porque lo que se quiere es eso, que se recoja la basura y que la ciudad retome su estado de limpieza porque una de las razones de un ayuntamiento es mantener limpia la ciudad Buenas tardes Buenas tardes, Uman. Bien, un, un placer Un saludo para ti Igual Óyeme, eh, a mí que Romero te vaya petando porque la pena que Frank me va a dar se va a recordar para toda la historia Ay María Purisa no, porque a mí no busca Oye, a mí no busca a los dirigentes de la base A mí solamente está en cámara A eso es lo que le gusta Sí, Roberto no Sí, bien. Gracias, hermano Bueno, señores eh, eh, Qué cosa la de República Dominicana Tú sabías, José Luis Que hay una gente Que están detenidos preso Y llevan sí. varios meses presos en un autobús, en un autobús comen, hacen pipí y todas sus necesidades y están en un autobús. Esto parece una novela. Buenas tardes. Buena Buenas tardes. un placer. Pablo Caputo. Ah, Pablo Caputo, cómo está. ¿Cuál? En toda la jornada de cuando de la jornada de final la de se va a con la Con la qué bien, Caputo! Pablo Caputo, me alegro de escucharte. Está querido. Está querido. Un saludo a Cholo, mi amigo Cholo. Okay, ¡Ay, okay. ay! Eh, bueno, señor, entonces, eh, vamos a ver, aquí hay otra llamada, buena. Omar. Sí, buena. Eh, ¿Cómo está, Omar? Diez. Omar, estaba hecho una buena noticia. ¿Cuál? Eh, Omar. Adelante. Ya, ya Danilo va a la calle, Lami lamento muchísimo lo que, por lo que se juramentaron, dice el amigo en Villarriba. Bueno, está bien. Hay gente que deja lo que coja gusto, porque se jodieron. Está bien. <ríe> Tenemos una llamada por aquí. Buena tarde, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena. Dice ella que se jodieron los que seguramente taron, ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, miren. No comparto, eh, <ríe> sí, sí. ¿Sí? Ustedes saben que yo dije esta semana eh, el papel que no descartaba una declaración de esa fuerte que hace Estados Unidos, pues justamente hoy hay aquí una declaración, eso es una de las tantas que pudieran ocurrir, del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, aquel que hizo la llamada a Danilo, cuando Danilo con esa llamada desistió de intentar modificar la constitución para elegirse, este hombre acaba de hacer una denuncia fuerte. Buenas tardes. Buenas. Sí, buena con el PLD o con el PRM yo no estoy con ninguno ¿Tú estás él? Yo, yo no estoy con ninguno yo estoy con mi programa con mi programa porque yo aquí anuncio bueno yo tengo anuncios de los dos partidos yo tengo anuncio del PRM y de y de, y de, y de, y de y de Gonzalo pero del Vía Vinader no tengo ni de Franklin Romero tengo pero tengo de Amica pero tengo de Olymedi y tengo de Nicolás o sea que tengo Buena Y de Juan Compré bueno, Buena Omar, dice que oye yo va a una trampa el día de las elecciones En la junta, un grupo Tienen todo preparado, ya tú sabes Mira, eh, déjame hablar de eso Vamos a parar la llamada Vamos a, a... Porque hoy démen un chance con la llamada Y ahorita la seguimos Hoy un empresario muy prestante que a veces compartimos tertulia eh, me llamo porque yo eh, dije un día de esto que había bueno ayer ayer que habían sectores que estaban preocupados por la forma agresiva como habían reaccionado los PLDistas por el asunto de las encuestas. Y no hemos mencionado la encuesta Mike que salió en el día de ayer, donde da con un 47% a Luis Abinader y a Gonzalo Castillo lo da con un 35%. Aunque no dice tasativamente que se iría en primera vuelta, pero un 47% con un margen de error de 3.1 y, y 7% de indeciso, eso. Cuando tú sacas los indecisos Eso es primera vuelta también Bien Y yo he dicho Que ciertamente eh, Cuando un partido dura tanto tiempo En el poder Y se acostumbra Al manejo del poder Eso se convierte En un peligro Porque sacarlo del poder No es poco fácil Y más El PLD que ha demostrado que, y préstenle atención a esto que yo voy a decir, el PLD ha demostrado que está muy apegado al poder, y que no quisiera salir del poder, pero lamentablemente los números no le dan, porque la distancia del PLD en relación a, el que le quede en segundo lugar que es Gonzalo Castillo es muy amplia porque la consigna de cambio, de que la gente quiere salir del PLD, ha llegado. Y mira, eh, se ha dado una situación. Yo le dije que me, que me esperen un momento con la llamada para poder terminar este comentario. La situación ha demostrado, según todas esas encuestas, que son encuestas muy acreditadas, que este pueblo ha... ha, ha, ha aprendido más de lo que uno se podía imaginar porque le ha estado cogiendo lo que le han dado el gas, los salami, la fundita y todos esos chequecitos y le va a votar en contra, según lo que dicen esas encuestas. Yo le voy a decir lo siguiente: este empresario me decía a mí, Conchomar, pero preocupado, preocupado por su negocio. Y preocupado porque en medio de una pandemia de salud y de una crisis económica que todavía no se ha sentido, se va a sentir en grande en los próximos meses, y que también se mete una crisis política, es para preocuparse. Entonces dice, pero es que esta gente hablan con esa seguridad que ellos van a ganar. Y yo estoy seguro que van a hacer lío. Digo, mira, date tranquilo, porque una aventura con un pueblo repudiándote, eso no es posible. Si el PLB se lanza a una aventura política, le va a ir peor. Y se va a encontrar con un pueblo que se va a insurreccionar. Ese pueblo, ese pueblo está decidido y no hay forma de dar marcha atrás, de que si mañana... Porque me decía, mira, ellos pueden comprar delegados. Un infeliz de esos que va de delegado, que nunca ha visto 50 mil pesos juntos, y estos tipos con tantos cuartos que se han robado. Digo, sí, eso se puede dar en algunos casos. Porque déjame decirte, ahora a la mesa van a tener como 10 delegados de los partidos, porque ahora el Tribunal Superior Electoral dictaminó que va a haber delegados por el candidato presidencial, por el candidato presidencial y por el candidato a diputado y a senador. O sea, en una mesa va a haber como 50 delegados. Eso hace más difícil, porque tú tendrías, entonces hay que comprar, no un delegado, sino como 50. Bien. Y va a haber muchos ojos puestos ahí. Yo sé que con la desesperación que tiene el PLD, ellos van a hacer mucha vallaquería. Y yo solo dije al amigo mío, empresario, ellos van a hacer mucha vallaquería. Pero la distancia es tan grande y el tiempo tan corto. Y la firmeza de la decisión que el pueblo ha tomado. Que no hay forma de revertir eso. Ni con fraude. Es más, si el PLD se lanza a una aventura, le va a ir peor. Porque se ve contra un pueblo de frente. Porque eso ni Balaguer pudo lograrlo. En el 78, que detuvieron el conteo de los votos. Y le robaron, es verdad, cuatro senadores. Pero, pero se tuvo que ir Balaguer. En una situación mucho más... Fácil para hacer un lío Más fácil que ahora Miren cómo está este pueblo Yo le voy a presentar Hoy una manifestación en Nueva York Y ya los cacerolazos comenzaron Si el PLD se aventura El PLD no sabe lo que le espera Se arrepentirían el resto de su vida Si se lanzan a una aventura de querer Quedarse que no lo van a lograr Miren, el PLD le queda hasta el 16 de agosto. El PLD no hay forma de mantenerse un día más, que se lo digo yo a ustedes. Yo por ese lado estoy tranquilo. Y si el PLD, si el PLD intentara di que, di que, que intenta quedarse, le va peor. No hay forma.